Vete, vete, caminan Y la guarda, la guarda, Venga, venga, copia, ahí. ahí. Bien, Nacho, bien. Buen placaje. ¡Abre! bien